¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí Bueno chicos, pues lo que vamos a hacer en este video Pues, bueno, tal y como lo vieron en el título eh, Hola caballos bueno, eso no. Este, tal y como lo vieron en el título, hoy vamos a jugar una de las versiones. Ay, perdón. <risa> versiones. Este. O mejor dicho. Tutoriales de Minecraft. A ver, pero sin antes. Sin antes. A ver, espérame. Sin antes cambiar el clima. Despejado, creo. A ver, el clima ha cambiado despejado. Por favor, ahí está. Ahora sí, chicos, este, lo cambié a de despejado porque se veía medio triste. Y este video no es triste, al contrario, es alegre, feliz y, y no sé qué más. Eh, a ver, este, tal y como lo vieron en el título, ahora sí, vamos al grano. Eh, vamos a visitar una de las versiones, o mejor dicho, de los mundos tutoriales. Uno de varios tu mundos tutoriales que hay en Minecraft. Esta, ve esta vez en eh, versión Xbox 360. Creo que este es uno de, de los tutoriales más recientes, al menos de los que yo jugué. Eh, a ver, vamos a comenzar ya de una vez con este video, porque si no, este video se hace más largo. Y el anterior video, aunque no lo crean, me lo pasé grabando como unos 50 minutos. Y la verdad es que me pesó mucho el video. A ver, tú quítate y listo. Vamos a ver y comenzamos con un pico allá asomándose. ¿Cómo está señor pico? Buenos días. A ver, por favor, deja de, mandar, deja de mandar, mensajes, por favor. A ver, bueno, pues aquí festejando mis próximos 200 suscriptores, ¿no es cierto? A ver, eh, este mundo tutorial, yo que me acuerde, este tenía más, más, variedad de cosas, no como los anteriores tutoriales. Eh, a lo que me refiero que este mundo es más ampliado, tal y como lo pueden ver aquí. Bueno, que el mapa, que el mapa del tutorial sigue siendo el mismo. Vamos a continuar de una vez con esto. El típico, la típica zona de pues de cultivos, la que nunca debe de faltar. Como no, aquí la sandía. La mera papaya. Oh, no sé, no sé. Y aquí un, un pozo, un pozo sin salida. Al parecer, por favor, no te vayas a ahogar. A ver, vamos a continuar con esto. Trigo, azúcar o caña, como le quieran decir. Acá trigo, zanahoria... Eh, ¿Qué es esto? Papas, creo. Acá está eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, ah, Betabel, Betabel, no me acordaba. No me acordaba. A ver, vamos a dejar esto por acá. Como buenos ciudadanos que somos. No me pregunten de dónde saqué las cilindros ni nada por el estilo. A ver, vamos a continuar ya de una vez con esto. Eh, mira, con, este, nos reciben con una estatua. Con estatuas mejor dicho. De, de Steve de un Steve y otro otro más caminando acá un tridente eh, a ver qué más unas litros unas estatuas vamos a, con a continuar aquí viene todo lo que viene en el tutorial lo que sería el, los mecanismos el tipo de mecanismos el tridente que lo consigues por allá te enseñan cómo funciona y cómo reparar y toda la cosa el tren que va a ser la última este, la última atracción que vamos a visitar Acá el faro. Eh, aquí la esta de experiencia que está por acá. Las litros que te enseñan a cómo. A cómo hacerlas y todo. Bueno, mejor dicho, a cómo. A cómo repararlas y demás. Banderas, como no. Y a ver, yo que me acuerdo. Eh, esto era medio. A ver, para mí. Se me complicaba mucho hacer esto antes. Y se me sigue complicando hacer. Pero bueno, no importa. Vamos a continuar yendo con este video Porque si no Porque si no, no Ok, no No sé por qué hice ese sonido No sé por qué hice ese sonido Ok, mira, aquí te enseñaban a cómo hacer este Ya no me acuerdo muy bien Pero te enseñaban a cómo hacer una... Una... No me acuerdo muy bien, perdón chicos Si es que no me acuerdo muy bien Pero es que me estoy ahogando Vamos a continuar yendo con esto me acuerdo que por aquí había delfines. Ahí están. Ahí están los delfines. Hola, delfines. ¿Cómo están? Vamos a nadar con ustedes, señores delfines. Peces, delfines. De más variedad de cosas. Miren, miren qué bonito era esto. Qué bonito era esto. A ver, vamos a salirnos porque se me está agotando el aire. El oxígeno. El aire de oxigenación. Vamos a continuar ya de una vez con esto. A ver... Ay, cre cre creí que era que era alguien chillando Pero no eran los delfines Sustos que dan gusto A ver, vamos a, vamos a poner esto No quiero pescar nada Solo vamos a continuar con esto Acá la hechicería O donde serían la, las cosas estas de pócima y todo eso Y por acá también tenemos otra sala Esto me recuerda a películas A películas de magia a ver, vamos a continuar ya de una vez con esto. Vamos a seguir subiendo, pero acá son los fuegos artificiales. Yo que me acuerdo aquí te enseñaban a cómo hacerlos. Eh, si es que yo me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien. Eh, aquí, aquí te enseñaban a cómo hacer banderas o algo así, no me acuerdo muy bien. Aquí unas cuantas cositas para encantar nuestras espadas, como no. Vamos a, a encantar esto. Bueno, que no venimos a eso. No venimos a eso. Ah, claro, la experiencia. Soy un tonto. A ver, eh... A ver, ¿cómo se arrojan estas cosas ahí? A ver, este, que yo me acuerde... Bueno, mejor dicho, yo no vengo aquí a encantarme cosas. Ni nada por el estilo. Solo vengo a jugar y a enseñarles este mundo tutorial. Es una broma que no, tienen, que no tienes otro hechizo. Por favor, dame otro hechizo. Dame otro hechizo Filo 1 Empuje 1 Ok Ok, me conformo Me conformo Aquí vamos a subir estas escaleritas Vamos a subirlas Y... No hay nada ¿Yo que me acuerdo? Aquí había un cofre, eh ¿Yo que me acuerdo? A ver Vamos a continuar ya con esto Acá está la zona de las elitros Y pues... Al parecer... Me está dando mucho lag No importa A ver Por acá están las elitros Hay que ponernosla y pues lo mismo, acá te enseñan a cómo reparar así toda la cosa Y no sé ustedes, pero me voy a poner a volar Sí, estamos volando, estamos volando No, no, no tienes controles. Demonios Demonios, de un momento a otro pensé que se iba a volar Y les iba a enseñar de una vez esos, esos lugares Bueno, que por acá no es la gran cosa, eh Un barco, un barco perdido, a ver si encontramos cofres Sí, hay un cofre hay un cofre Pero ya se me está excavando la exageración Corre, corre, corre Corre, corre maldito muñeco Listo <ríe> Logramos salir, no importa eh, Nos tendremos que ir nadando Bajo el mar Vamos a continuar con esto Creí que eran tiburones, pero me acordé de Que no hay tiburones aquí en Minecraft Al menos de que les pongas No sé, texure no sé vamos, vamos Vamos a continuar ya con esto respira mientras yo hago este pequeño bugazo en serio te siguen contando las brujas ok ok ok vamos a una vez con esto y yo que me acuerdo de aquí habían torres torres donde estaban cofres ahí está está hasta arriba hay cofres hasta arriba de esas cosas hay cofres pero pues esto hasta aquí lo voy a dejar chicos si les ha gustado el video pues recuerden que me están apoyando con bueno si les gustó el video, apóyenme con un like, y si no están suscritos, pues suscríbanse, o si no, pues, voy a ir a sus casas y les voy a matar. No, no es no. A ver, no, no me, no me salió como yo esperaba. Bueno, la cosa es esa. Eh... 16 likes, y lo hago en directo, exploro todo esto en directo, ¿sabes? Bueno, pues, nos vemos. Hasta la próxima. Eh, ¡Adiós! Oh, oh, oh, oh. ¡Adiós!